Asegurarnos de la idoneidad del calzado, que no apriete ni haga rozaduras, pero que sujete y proporcione un apoyo firme. Habrá que vigilar que en las personas a las que se les hinchan las piernas, el calzado no resulte problemático por esta razón. Y hay que prestar especial cuidado con las personas diabéticas, puesto que pueden tener heridas que les pasen desapercibidas y dar lugar a complicaciones graves. Hay que lavar regularmente con agua templada y jabones neutros, y secar a conciencia especialmente entre los dedos. Proporcionar medias o calcetines limpios a diario y cambiar los zapatos con cierta frecuencia. Evitar que ande descalzo. Si la piel está excesivamente seca, se deben aplicar cremas o lociones hidratantes, pero no entre los dedos. Si hay callos, los sumergiremos en agua templada con sal y los frotaremos suavemente con piedra pómez. Para cortar las uñas, seguiremos las mismas indicaciones que para las manos. Un buen momento para cortárselas es después del baño. Se deben cortar rectas para evitar que se encarnen. En todo caso, se deben limar las esquinas para que queden lisas no está de más visitar al podólogo con cierta frecuencia.